porque todos los lunes subo un nuevo vídeo hablando sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y emprendimiento y no quiero que te lo pierdas. Así que ya sabes, suscríbete a mi canal y dale al botón de la campanita para que te llegue el aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Ahora sí, empezamos con estos cinco consejos para que tengas una relación efectiva como community manager con tus clientes. En primer lugar, el punto que yo considero que es importante tener en cuenta es el de la comunicación clara. Todo lo que tú le transmitas a tu cliente tiene que quedar claro para ambas partes. Él tiene que entender perfectamente cuál es tu trabajo, cuál es tu función y cómo tú vas a ayudarlo con tu trabajo a cumplir con sus objetivos en las redes sociales. Esto tiene que tener que quedar muy claro porque si no el cliente pensará que eh, no estás cumpliendo con tus obligaciones, no estás cumpliendo con tu trabajo o que no estás realizando o eh, ayudándolo a realmente cumplir con lo que él desea. Por lo tanto es importante que tengan una, como una, una comunicación que sea clara y que sea efectiva, que todo quede, eh, y este es un consejo reflejado en correos, que todo lo hablado esté claro para ambas partes para evitar malos entendidos, esto es un eh, consejo que te doy porque siempre sucede que una parte puede entender algo y otra parte puede considerar que esto es otra cosa o que no era lo que estaba necesitando por lo tanto esto es muy importante y en el, el segundo consejo que quiero darte es eh, que realmente cuando un cliente te contacta tu Obligación como community manager o bueno más que obligación es un, un consejo lo que yo te recomiendo es que realmente tienes que ponerte en eh, la situación de ese cliente e identificar bien la necesidad que tiene es decir tienes que ver dentro del el abanico de tus servicios qué es lo que realmente él está necesitando realmente tu trabajo como community manager tiene que ser en función de lo que esa marca necesita. Tienes que detectar, eh, este cliente necesita que yo eh, le gestione 10 redes sociales por tal motivo. Tengo que aconsejarle al cliente que 10 redes no eh, están bien, que mejor centrémonos en esta. Eh, tengo que aconsejarle a este cliente que tres publicaciones a la semana son correctas, o tengo que decirle que eh, en LinkedIn, con realizar una publicación, eh, alcanza para cumplir sus objetivos. Es decir, tienes que ponerte en la situación del cliente e identificar realmente qué es lo que él está necesitando, y no solo guiarte por lo que él te cuenta. Un cliente puede decirte que necesita que tú realices 10 publicaciones al día en Instagram. Y tú evidentemente eso te supondría más dinero, pero yo te recomiendo que seas ético en, esta, en este aspecto y que realmente asesores a tu cliente y le digas lo que él está necesitando. Lo mismo a lo largo del, del trabajo que vas a realizar con él, que le, lo vayas asesorando sobre lo que él va necesitando. Y evidentemente esto viene encadenado ya al tercer aspecto importante y a mi tercer consejo que es mantener al cliente informado. Los clientes tienen que saber lo que nosotros estamos realizando en sus redes sociales, tienes que estar al tanto de cada una de nuestras acciones. No es necesario que tú evidentemente programes un mensaje y le avises al cliente porque eso se da por hecho. Pero si sí el cliente tiene que saber cuál es la estrategia, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, por qué estamos haciendo esto, eh, qué tipo de, de contenidos vamos a, a subir a través de los calendarios, contar con su aprobación, el cliente tiene que estar involucrado en la gestión de las redes sociales. No publicando, no eh, revisando el trabajo, sino... Eh, Siendo parte, y sabiendo lo que se publica en sus redes. Él tiene que confiar en que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer correctamente, pero tiene que saber lo que tú estás haciendo. Tú tienes que informar a tu cliente de lo que has hecho, lo que vas a hacer, darle los informes para que él vea cómo va evolucionando la presencia de la marca en las redes. Él tiene que, que conocerlo. Sí. Eh, han crecido, si la comunidad se ha hecho más sólida, las devoluciones, etcétera. Él tiene que estar informado de todo lo que sucede en sus redes sociales porque es su marca y también eh, evidentemente su feedback te será eh, muy útil para generar contenido. Otro aspecto importante y que yo te, te recomiendo que siempre eh, tengas presente es la sinceridad. Muchas veces los community managers hacemos pruebas en las redes sociales, sobre todo cuando iniciamos con un nuevo cliente que todavía no conocemos bien eh, a, a la audiencia, al cliente ideal o al nicho de, de mercado y realizamos muchas pruebas y algunas pueden eh, resultar fatal, pueden salir muy mal. Y es importante que tú seas muy sincero y que se lo digas a tu cliente, que no sientas vergüenza de haber probado durante un mes una estrategia y que haya fracasado. Es importante ser sincero, cuando algo no funciona hay que transmitírselo al cliente y decirle he probado esto ya sea por iniciativa propia o porque tú me lo has sugerido que lo haga así y he intentado eh, que funcione, pero esto no funciona o estamos teniendo tal problema en las redes o eh, los clientes nos están percibiendo Mal por tal motivo Estamos recibiendo comentarios negativos eh, Todos los problemas que haya En las redes Es necesario que tu cliente lo sepa Y que tú se los transmitas Tú eres el nexo Entre la audiencia Entre los clientes Los potenciales clientes Y la marca Por lo tanto Es importante que tú seas totalmente sincero Y que luego no suceda Que tu cliente se entere Que eh, hay cuestiones que tú no le has comentado, sean buenas sean malas, es importante siempre comentarlo te lo, te lo digo eh, por experiencia personal, yo siempre lo hago y prefiero que mis clientes sepan lo que hay, aunque hayamos probado una estrategia y no haya funcionado pues de eso se trata eh, todo en redes sociales de probar y errar y en función de ello tomar decisiones y finalmente acertar Así que te recomiendo que siempre seas sincero y el último consejo que te doy es que siempre realices una reunión con tus clientes no importa si tu cliente no está en tu ciudad siempre puedes eh, hacer una charla de Skype pero es importante que al menos una vez al mes hagan juntos una revisión de todo lo que se ha trabajado de todo lo que ha sucedido de los puntos importantes, siempre pasan cosas importantes en redes que son eh, dignas de contárselas a nuestros, a nuestros clientes y es muy importante que tú realices estas reuniones mensuales eh, para transmitirle a tu cliente todo lo que ha pasado en las redes sociales de su marca. Es un consejo, yo eh, tengo clientes en, en, en Madrid, tengo clientes en el País Vasco, tengo clientes en Barcelona, por lo tanto, tengo reuniones presenciales y tengo reuniones por Skype y esto no es ningún problema. Es importante, como te decía al principio, que haya comunicación y una comunicación clara. Que el cliente sepa lo que está sucediendo en, en sus redes y que esté al tanto de todo. Así que este es otro y el último consejo que quería darte, que son las reuniones mensuales con los clientes. Recuerda, comunicación clara, que todo quede claro necesidades, que tú sepas asesorar a tu cliente, mantenerlo informado, las reuniones y también la sinceridad. Esos son los consejitos que te doy para que tengas una relación efectiva con tus clientes como Community Manager. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido. Me encantaría recibir tu feedback, que me dejes tu comentario y que me cuentes. Eh, qué te ha parecido este vídeo, si te ha quedado alguna duda, me encantaría ayudarte y recuerda que siempre a fin de mes realizo un vídeo en el que respondo a una duda de mis seguidores así que puedes pedirme en los comentarios el tema que te interese también me encantaría que nos sigamos en otras redes sociales, Instagram es donde estoy más activa me puedes encontrar como birly.es, también en Twitter y Facebook y en LinkedIn como María Cecilia Ponce y sería un placer que conectemos por allí te dejo un beso enorme y nos vemos el próximo lunes en un nuevo vídeo. Y no olvides, suscríbete a mi canal.